Ya yo le di en estos días, no ha pasado nada, porque he tratado de comunicarme con el presidente, no es posible. Fui personalmente a inspectoría, no fue posible comunicarme con el inspector general y con el consejero men. O sea, eso está en un limbo. No hay, no hay respuesta a eso, no tengo. Nada, no entiendo nada, lo que yo pienso que se ha tardado Y justicia tardía es justicia negada Me han negado la justicia ¿No Quiero pensó, que a mí me interesa ¿No ha pensado acudir a otros medios de para defender eso? Es que no me ha acusado todavía de nada No puedo defenderme de nada Primero tendrían que acusarme ellos solamente me han suspendido, más nada. Habría que esperar la decisión que tome el Consejo, pero ya van 10 meses.